Amigos, los quiero invitar a este primer concierto de temporada 2015 de la Filarmónica de la Ciudad de México. Interpretaremos eh, primero la brillantísima abertura, carnaval de Glasunov, de quien se cumplen años también, un autor maravilloso ruso, verdaderamente espectacular, música fresca y uh, muy impresionante. Y como segundo platillo, algo también fantástico, se cumplen 100 años de la muerte de scriabil y tenemos su obra más importante, el poema del éxtasis, una obra realmente estática en este, en este sentido y extática, él nos invita a salir de nosotros mismos. Uh, una orquestación verdaderamente maravillosa, nos recuerda de repente a Debussy, pero realmente el acabado no podría ser de otro más que describen una luminosidad increíble, una transparencia y un poder pocas veces uh, presenciado en una sala de conciertos. Y después de la pausa tenemos uh, de Sibelius, la segunda sinfonía, una de las más brillantes, una de, uno de sus primeros éxitos también como uh, compositor, eh, una obra que eh, habla mucho de la esperanza, habla mucho de la luminosidad, poco característica en los finlandeses y de hecho es el producto de un viaje a Italia y un, seguramente de un momento de mucha inspiración y de mucha esperanza hacia el futuro y así en ese mismo sentido los invitamos a que nos acompañen este sábado a las 18 horas, el domingo a las 12.30 como siempre aquí en la sala Silvestre de Vueltas a escuchar a la fila de la ciudad.